Hola, buenas mis Curlys, bienvenidos de nuevo a vuestro canal de YouTube, el canal de Curly Mange. Yo soy Carmen Mange y hoy vamos a hablar del cuidado de los dientes, ¿de acuerdo? El cuidado dental. La verdad, nunca hubiera pensado que iba a hacer un vídeo sobre el cuidado dental, pero tengo una segura que se llama Laura Rico que me ha puesto literalmente. Oye Curly, ¿me puedes decir qué haces para tener esos dientes tan blancos? Me he sorprendido porque era un vídeo que iba sobre lo que es el castor oil, el Black Castor Oil. Así que he dicho, bueno, le voy a contestar. Entonces, hoy voy a explicaros cuál es mi rutina para tener estos dientes y qué tenéis que hacer. Okay, lo primero que debéis hacer, que es muy importante, que yo siempre lo digo, es acudir a vuestro profesional, eh, al odontólogo. Okay? Las revisiones, hacerse una revisión anual dental es buenísimo y una limpieza dental anual también, ¿de acuerdo? Si necesitáis más revisiones, esto ya dependerá de lo que os diga vuestro especialista, que para eso se dedica a esto, tiene la experiencia, la titulación, evidentemente sabe de lo que habla, ¿de acuerdo? Eh, luego, las herramientas necesarias para tener unos dientes bien cuidados, cosas que son imprescindibles, ¿vale? Yo ahora, por ejemplo, tengo mi pasta de dientes, evidentemente, hay que lavarse los dientes con pasta de dientes, Hilo dental, que no sé si mucha gente sabe lo importante que es este pequeño hilo. Es una maravilla y deja los dientes fantásticamente limpios, ¿de acuerdo? Eh, el cepillo de dientes, ¿vale? Y lo que es un cepillo de dientes eléctrico. Y por supuesto el enjuague dental, que ahora mismo no tengo ninguno, está en el baño. Pero os voy a hablar de él también. Entonces... La verdad es que para tener unos dientes blancos o dientes bien cuidados como los míos, eh, lo único que tienes que hacer es prestarle atención. Lo mismo para tener una buena vista, ¿de acuerdo? Hay gente que nace con unos dientes estupendos y hay gente que nace con unos dientes que no, son, no lo son tanto. Igual que hay gente que nace con unos ojos maravillosos, una visión excelente y hay gente pues que nace con una visión pues... Eh... Pero, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es siempre encontrar remedio a lo que se puede encontrar remedio, ¿de acuerdo? Si has nacido con los dientes que están bien situados, bien ayudados, que son blancos, lo que tienes que hacer es cuidarlos. Eso es simple, cuidarlos, un año de revisión dental y un año de lo que es limpieza anual, ¿de acuerdo? Eh, no es necesario que utilices un cepillo eléctrico, ¿de acuerdo? Como este, a mí me, me recomendó ser el, lo que es la doctora, porque hace como una, un mes así eh, tuve que ir al dentista, como llevaba eh, dos años eh, ocupadísima con muchos cambios de país, pues no le había prestado atención y tenía unas caries, me las arreglaron y estoy súper feliz ahora con mis súper dientes estupendos y maravillosos, ¿de acuerdo? Pero para que tengáis los dientes igual que yo, pues lo que os digo, eh, es importante tener un cepillo eléctrico. ¿Por qué? Porque lo que es en la zona de dentro de lo que es el, de la zona dental, donde está la lengua, donde, en el paladar de abajo, en el paladar inferior... Eh, siempre se queda el sarro por ahí Entonces con este cepillo vas a llegar a todas las partes de abajo ¿De acuerdo? No digo que este cepillo no sea eh, no sea bueno Si tienes el tipo de estos, evidentemente tienes que darle más eh, Hacer más, más hincapié en la zona de dentro ¿De acuerdo? Y en la zona de arriba también lo que es en el paladar superior Paladar inferior ¿Vale? Y en lo que es en la zona de los lados ¿De acuerdo? Para que se limpie bien eh, lo que es todo el sarro O la comida que se haya podido quedar una vez que te has lavado los dientes, yo recomiendo siempre eh, pasarse el lío dental, ¿de acuerdo? Hay que pasarse el lío dental para quitar todos los restos que se hayan quedado de sarro o de comida y luego volver a cepillarte de nuevo los dientes y finalmente eh, darte un enjuague bucal. El ojo bucal no solamente va a eliminar las pequeñas bacterias que hayan quedado, también te va a refrescar la boca y va a hacer que tu, tu, tu boca huela bien, que el aliento, un buen aliento siempre es importante. Ahora parece que no porque te llevamos tus mascarillas y no nos hablamos directamente, pero no solamente tienes que hacerlo por ti, o sea por los demás, pero también por ti, ¿de acuerdo? Eh... Cuando hablas o dentro de la mascarilla, si tu boca huele bien y está limpia, habrá menos bacterias que se acumulen lo que es en tu mascarilla. Ahora más que nunca es súper importante tener una boca bien cuidada, ¿ok? Vale, dicho esto... Pues eso es lo único que tienes que hacer, Laura, es cuidarte los dientes. Eh, sistemas para que tengas unos dientes alineados, si no los tienes alineados, pues tienen lo que es... Eh, ahora mismo hay un sistema que son como fundas transparentes, eh, que yo tuve una cita para ir a mirármelos, para tenerlos muchísimo mejor. Porque yo tuve lo que es bruxismo, tuve bruxismo a raíz de un mucho estrés que tuve cuando se murió mi pareja tuvo bruxismo. Entonces... Eh, eso hizo que mis dientes algunos se descolcaran un poquito, no mucho, pero eh, pues yo he ido a mirar a ver cuánto costaba y tal, pues te van a, te hacen un presupuesto, si lo que quieres es ponerte unos aparatos. También tienes los de, los, los aparatos de siempre, eh, los brackets, que son los que llevan las gomitas y el metal, pero depende si te dedicas pues, a lo que sea tienes un puesto a nivel de cara al público, o estás en televisión, o tienes un puesto como, eres abogada, no quieres, o, o tienes una opción que realmente te... Es necesario que estés en contacto con la gente cara a cara, pues el sistema de lo que es las fundas transparentes para colocar los dientes es un sistema realmente que está eh, la gente llevando y la verdad es que cuando fui a mi dentista casi todas las doctoras lo llevaban, ¿de acuerdo? Ya no es una cuestión de que un diente esté desalineado, sino que te los alineas súper bien. O sea, si quieres tener los dientes como una actriz coreana... Las fundas son estupendas, así que es una forma más de que tú puedas cuidarte los dientes, pero sobre todo lo más importante, antes de gastarte todo el dinero, eh, vete a un especialista de verdad, que te mire bien los dientes, que te diga lo que tú necesitas, ¿de acuerdo? No es una cuestión yo voy a, me voy a este sitio y me pongo esto, no. El dentista te tiene que decir aquello que te va a funcionar, aquello que te va a quedar bien, ¿de acuerdo? Y ese es el truco que tengo yo Laura, pues para cuidarme los dientes. Hilo dental, pasta de dientes, un cepillo normal, ¿de acuerdo? O un cepillo eléctrico en este caso podrás ver que toda la marca que tengo aquí son Oral-B, no es que no utilice estas marcas, es que da la casualidad de que realmente, por ejemplo, lo que es el hilo dental, sí que yo siempre utilizo Oral-B es mi, mi hilo dental favorito porque es un hilo dental muy suave es, es como hilo de es hilo de seda y por lo tanto no me hace daño en los dientes, o sea, yo te lo recomiendo porque a mí me funciona estupendamente eh, la pasta, puedo utilizar esta pasta Oral-B o puedo tener otra pasta que son pastas blanqueadoras que es muy importante, pastas blanqueadoras pastas que quitan las manchas a amarillas, eh, la pasta que a ti te vaya bien y que cuyo sabor también te sea agradable, de acuerdo, cepillos te digo exactamente lo mismo, vale si no puedes costearte un cepillo dental pero no un cepillo dental eléctrico que ahora mismo está muy en el precio, pero puedo entender también que debido a la crisis mucha gente no se puede permitir el lujo porque a veces hay ciertas cosas que a lo mejor para mí no es, pero para otras personas se puede parecer un lujo tener un cepillo eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, para todas las personas que no puedan por lo que sea permitirse un cepillo eléctrico, pueden seguir utilizando uno normal. Eso sí, en las zonas interior, que a mí me aconsejó lo que es la doctora cuando me hizo la limpieza dental, eh, este cepillo porque yo tengo eh, a mí lo que es la zona interior, no me la limpiaba muy bien, me costaba... ¿vale? no hacía mucha incisión porque soy un poco nerviosa, pero entonces me dijo que con un cepillo eléctrico como tiene la forma esta más pequeñita y encaja mejor en mis dientes, yo tengo la boca chiquitita de hecho me tuvieron que quitar lo que es las molas del juicio porque no tenía sitio en la boca, entonces con este cepillo eléctrico me funciona fenomenal porque yo lo que hago o lo, que es, eh, lo que es el paladar inferior, el paladar superior, sobre todo el paladar inferior lo que hago es por dentro, en esta zona de atrás, se ve, lo, lo, lo utilizo y me va muy bien porque me quiero todo lo que es el saro o los restos de comida que puedan haber sido quedando en esa zona y luego en el paladar de arriba también, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante utilizar un cepillo eléctrico y no eh, es muy fácil de mantener, solo tienes que eh, conectarlo, eh, puedes tenerlo conectado continuamente para cada vez que quieras utilizarlo simplemente eh, eh, a pulsar el botón, en este caso, ¿veis? ¿oíste ruido? y luego ya desconectarlo, ¿de acuerdo? Y nada, y el lío dental no cuesta nada mantenerlo, es un lío dental, lo sacas, lo colocas en los dos dedos y te, y te lo pasas por los dientes. Y eso es todo Laura, espero que haberte ayudado, de acuerdo, en el cuidado de tus dientes, cosas que debes evitar, eh, bueno si tomas mucho té, el, el té por ejemplo, eh, el té, el café, eh, son eh, eh, a ver son productos digamos bebidas que sí que realmente tiñen los dientes el té el té tiñe los dientes y el café tiñe los dientes y el tabaco la, lo que es la, el tabaco o sea, es que tiene eh, ah, no me acuerdo el nombre eh, bueno el tabaco también tiñe lo que es los dientes. Entonces, evita el tabaco, evita abusar del café, evita abusar del té. Es bueno que tomes, por ejemplo, té blanco, que el té blanco está muy bien porque esto sí que no, no te va a dar lo que es eh, manchar los, los dientes. Y si tomas eh, bebidas o comidas, como por ejemplo lo que es, eh, los curries que también mm, tiñen los dientes, siempre lávate bien los dientes. Ahora, formas de lavarte los dientes. Es importante lavarte los dientes antes y después la comida. Mucha gente... Yo le pregunté a mi dentista, pero si yo, o sea, ¿por qué me tengo que lavar los dientes antes y después del desayuno? Si, si igualmente voy a desayunar, yo voy a darme los dientes. Y me dijo, claro, cuando tú duermes por la noche se acumulan bacterias, ¿de acuerdo? Entonces, esas bacterias hay que eliminarlas, por eso hay que lavarse los dientes antes siempre de desayunar. Nada más levantarte, te lavas los dientes. Cuando terminas de desayunar, te vuelves a lavar los dientes, ¿vale? Antes, o sea, después de la comida vale también te, te lavas los dientes y antes de acostar te lavas los dientes, ¿por qué antes de acostar si ya te vas a dormir? Esa es otra pregunta que, que siempre yo le hacía a mi dentista Buenera Peña, claro, evidentemente si sí, te vas a dormir, pero claro, si duermes con la boca sucia de la comida que tú has comido, eh, las bacterias eh, van a hacerse muchas más bacterias, ¿de acuerdo? Que se van a acumular y eso es realmente ayuda a que se acumulen eh, los bichitos que crean las caries de acuerdo entonces es muy importante dormir con la boca eh, limpia eh, a mí por ejemplo me pasa una cosa cuando me acuesto sin lavarme los dientes luego tengo dolor de dolor de muelas es una cosa muy rara así que desde pequeña siempre incluso si ya estoy ya medio dormida me levanto corriendo para la lavarme los dientes para no tener esa sensación horrible de dolor de muelas al día siguiente eh, Cosas calientes, hay que evitar todas las bebidas que son muy calientes y todas las bebidas que son muy frías, ¿de acuerdo? Es muy importante. Y dicho esto, Laura Rico, espero que te haya ayudado, eh, pues el saber cómo tienes que tener o qué hacer para tener estos dientes tan blancos que tengo, ¿de acuerdo? Ah otra puntualización que tengo que decir: Lo de los dientes es como el cabello, muchas veces es genético, ¿de acuerdo? Eh, mi abuelo tenía unos dientes mucho más bonitos que yo. Mi abuela tiene no los dientes, muchas veces de o yo, sea, o sea, a veces es genético el tener buena dentadura, ¿de acuerdo? Pero hoy en día con todos los adelantos que hay y con el, el cuidado dental, el excelente que podemos encontrar tanto en los mercados eh, como lo que es eh, en los profesionales, es más fácil tener los dientes bonitos y bonitos blancos y brillantes. Así que espero que este video te haya gustado, dale a la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y eh, un saludo y suscríbete. Si tienes cualquier duda más, eh, por favor contactame en Instagram porque te voy a responder mucho más rápido que hoy. Saludos y nos vemos en esta tu casa, el canal de YouTube de Curly Mange. Besito, chao.